Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ceci Madero de la Agencia Conversión Marketing desde México y quiero invitarlos este jueves 6 de septiembre a participar en este live webinar en donde vamos a hablar sobre herramientas digitales que les van a servir para prospección, específicamente LinkedIn.